Hola gente, cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal, una nueva video de reacción. Estamos acá en un nuevo eh, cuarteto, una ¿no? música no sé de parodia de eh, Lucas Requena, ¿no? De que este que vivo de Messi y todo eso, que está bastante bueno su, su música. <risa> que bueno salió hace poco el cuarteto de Rubios. Que bueno, si sí, el hijo, yo vi una reacción del hijo que le haga una canción y bueno, él lo hizo hace poco, creo que fue el sábado, creo que lo subió. Así que, bueno, vamos a reaccionarlos y a ver qué contiene esto y sin más preámbulos, hago la silla de inmediato y ya. Okay. Lucas, haceme una canción. Okay. Yo también quiero. Ok. El popular youtuber el Rubius, con casi 40 millones de seguidores, ha anunciado que se muda a Andorra, donde se pagan menos impuestos. A estos chavales solamente me preocupan es claro. que están educando a la siguiente generación sí. en no pagar impuestos. Chavales que estáis viendo esto, sí. os están robando. Y da igual que te robe Cristiano, da igual que te robe Messi, da igual la que sean de los. Medio vale, chat. Ahora que estamos así de chills, estoy contentillo, estoy muy buena onda, os voy a decir que. Me voy a mudar. Me voy a mudar con mi señora. Me voy a mudar con mi señora. Me voy a mudar con mi señora. Me voy a mudar con mi señora. Ah, okay. Y lo he hecho todo bien, he hecho todo legal, y ahora sí me tratáis como un criminal. <mrisa> <No. risa> Cuando soy el único tonto que se ha quedado aquí. Estoy haciéndolo todo siguiendo oh, no. las leyes que vosotros mismos lo puesto. A ver, después pues me he a los cojones y digo, pues, mira, si vais a estar así conmigo, pues a lo mejor me voy. Producciones, Lucas. Va. <risa> hay pocas personas que se quedan y que te trate... No <risa> De esa manera Me voy a mudar con mi señora Me voy a mudar con mi señora Me, me voy a, a, a mudar con, con mi, mi señora. señora Me voy a mudar con mi señora ¿A dónde? Pues, pues a una casa muy bonita ¿A dónde? Pues una pues, casa en las montañitas Yo siempre he dicho que cada persona que tiene el ¿Eh? derecho de vivir donde le salga del escroto Como si que... me quiero ir a China Me voy a China a vivir Como <risa> si me quiero ir a Perú Vivir. Joder, pocas personas que se quedan y que te traten yes. plan de esa manera. Yo tengo que pagar los impuestos y <ríe> créeme que pago... pago con plan muchísimo, tío. Y cada vez que me viene, me duele el corazón, cada vez que me viene, me duele el corazón. Oh, no. Y cada vez que me viene, me duele el corazón, cada vez que me viene, me duele el corazón. Cada vez que me viene me duele el corazón Cada vez que me viene me duele el corazón Cada vez que me viene me duele el corazón Cada vez que me llenes me el corazón corazón <risa> Ya me mudé con mi señora Ya me mudé con mi señora Ya me mudé con mi señora Ya me mudé con mi señora ¿A dónde, ¿Dónde pues? A una casa muy bonita no no ¿A dónde pues? Una casa peor de montañitas Ah, una <risa> hora. Ah, <no> a que fue un What is the problem? What is the problem? Ah, venga. Ayer qué viendo a Rubio, que ado, fue un doble, Ya me voy con mi señora Ya me voy con mi señora Ya me mudé con, con mi señora ¿A dónde fue eso? A una casa muy bonita ¿A dónde fue eso? Una casa en la montañitas Ah, pero ya reaccionaba Una <risa> casa en las montañitas A una casa muy bonita eh. A ver... Quiero, yo, yo primero antes que yo <risa> Lucas Pues ya lo hemos visto 50 veces ya lo hemos una canción visto 50 veces Yo también <risa> quiero 50 veces Psst. El popular, El y... popular youtuber Manier, yeah. A ver <risa> Da igual que sean de los tuyos Vale chat Ahora que estamos así de chills, estoy contentillo, estoy muy buena onda Os voy a decir que Ah, ah que no, Me, esa me voy a mudar con mi señor, señora. Me voy a mudar con mi señor, señora. Me voy a mudar con mi señor, señora. Me voy a mudar con mi señor, señora. Voy a, mi señora. ¿A, ¿A dónde, pues? A una, ¿A casa, una muy casa muy bonita. bonita. ¿A, ¿A dónde, pues? ¿A una ¿A pues? casa de las Yo montañitas. Yo siempre he dicho que cada persona tiene el derecho de vivir. donde le salga el escroto? Como si tú? me quiero ir a China, me voy a China a vivir. Como si me quiero ir a Perú, pues me voy a, Oye, a, Perú a, vivir. a vivir. Joder, hay es que pocas personas que se quedan y dan. Es que te no, no, no, trates de plan, plan, no, no, no, de esa manera. manera. Yo tengo que pagar los impuestos y <ríe> créeme <risa> que pago, ¿Pago, este, pago. Este Es que ni siquiera me acuerdo. Este Fue como un año antes de irme o algo así. Era un día que estaba enfadado y muchísimo. dije cosas en plan que se ha sacado muchísimo de contexto, tío. Corazón, cada me viene, me oh, oh, y cada vez que me, viene, me corazón, cada vez que me, viene, me y cada vez que Justo <risas> lo que dije antes Auron. El copias del copias. Los puntitos de los vídeos, el casco, el micrófono. ¡Ust! cada vez que me vienen. Pero veis, la gente que me copia tiene éxito. Y esto, chavales, este <risa> pibe de aquí, es un hombre de éxito. Así que bienvenido sea. En el futuro, Auron, te cobraré un 50%, ¿vale? De lo que ganas. Será para mí. Yeah. A los juzgados que vas. Me duele el ¿A, ¿A dónde pues? pues? A una casa muy bonita. bonita. ¿A, ¿A dónde pues? pues? A ah... una casa de la montañita. <risa> ah muy Bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Okay. Me mudé con mi señora. Me mudé con mi señora. Aquí. <risa> hay okay. okay, una hold on play, creo. ¿Van a sacar la próxima, no? Ok, ya le di el video original el like, no y. <risa> Ya comenté ahí, ok, la verdad me encantó la. bueno este también, bueno bastante bueno el cuarto de esto es, bueno muy muy sorprendente lo que hace el de carretera ¿eh? y bueno dejaré de su video original, obviamente no eh, tiene copyright esa música, bueno igual me hecho como bueno así que bueno si bueno te gustó la reacción puedes darle una me gusteada puedes compartir el video suscribirte al canal para más video reacciones como este bueno, sin más preámbulos, yo me despido hasta acá. Soy José Ultime y nos vemos.